Espérame, está preparando la reunión. Listo, estás arriba. Ok, amigos, buenas noches. Eh, sean bienvenidos a este subprograma Noches de Census. Hoy, 4 de mayo del año 2022, pues eh, ya estamos aquí listos para poder platicar de un tema que que pues ahorita, precisamente en el mes de mayo, pues nos va a interesar bastante, nos, nos, nos ocupa a las personas morales y también pues para que se vayan preparando las personas físicas con respecto a este tema, que eh, hoy vamos a estar hablando del análisis laboral, financiero y fiscal del reparto de utilidades a los trabajadores. Y para eso vamos a tener ahorita ya en unos momentos la presentación de nuestro invitado, el maestro Luis Salvador Méndez quien pues nos va a estar compartiendo sus conocimientos con respecto a este tema que considero pues como como les decía en estas fechas pues pues es bueno eh, conocer y saber y más que nada por las reformas que existieron por ahí en la ley federal del trabajo con algunos con algunos topes con alguna mecánica que nos pone pues nos pone en cierta complicación o en, o, o en cierta incertidumbre de cómo manejar algunos excedentes de cómo determinar si entro o no entro en ese límite en ese tope que me puso la reforma a la ley federal del trabajo, qué pasa con la parte fiscal, qué pasa con la parte contable, la parte financiera y pues de entrada la parte laboral. Y pues como, como ustedes saben, pues vamos a pasar a la parte de las noticias, unas noticias um, que también pues son bastante interesantes porque pues nos está hablando de, de, del plan uh, antiinflación que... Eh, propone nuestro presidente. Dentro de las primeras noticias tenemos que el paquete contra la inflación impactará rápidamente en canasta básica, comenta el secretario de Hacienda. Hoy con la noticia de la caída del arancel cero, ya cayó el precio del arroz en 3% aseguró el secretario de Hacienda. El paquete contra la inflación y carestía presentado este miércoles por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impactará rápidamente en las expectativas del precio de la canasta básica, afirmó Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. Como segunda noticia, también hablando de, de la inflación, plan contra inflación, empresas corren peligro de violar esta ley si hay control de precios. Precios, el control de precios solo puede ser atribuido al Ejecutivo y a la Secretaría de Economía. La ICC México advirtió que las medidas que tomen las empresas para mantener estables los precios de alimentos se deben realizar dentro del marco de la ley federal de competencia económica, ya que de no hacerlo, podrían ser acreedoras a sanciones. Y como última noticia, también tenemos cuestiones de cuestiones ambientales, contingencia con contingencia ambiental en el Valle de México continúa en fase 1 Este miércoles permanece activo, el doble hoy no circula en la Ciudad de México y el Estado de México. La fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono continúa este miércoles en la zona metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que las condiciones meteorológicas seguirán favoreciendo al estancamiento de los contaminantes precursores del ozono, debido a que persiste el sistema de alta presión en el centro del país, ocasionando estabilidad atmosférica en el Valle de México, viento débil, y alta radiación solar en la mayor parte del día. Pues bien, estas han sido las noticias más relevantes de esta semana para que pues podamos estar informados les voy a pedir que también podamos compartir esta transmisión pues para que lleguemos a cada día a más personas no con este tipo de temas que pues también nos nos ocupan sean bienvenidos entonces y pues voy a pasar a la presentación y a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy él es el maestro Luis Méndez, Luis Salvador Méndez, y me voy a permitir leer parte de su eh, semblanza curricular. Eh, el maestro es contador público, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, miembro de la Comisión Representativa ante las autoridades fiscales, también es maestro en impuestos por la Universidad Autónoma de Chihuahua, catedrático a nivel licenciatura y expositor en organismos y cámaras empresariales, agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, certificado en estándares de conocer de la SEP en el ramo de capacitación y es socio fundador del despacho Taxfin Consulting, firma de contadores y abogados. Pues bien, maestro Luis Méndez, sea bienvenido a este, su programa Noches de Censo. Es un gusto siempre tener la presencia de expertos en la materia, de colegas de amigos en este en este ramo, en esta pasión que que tenemos de la contaduría, de la de las finanzas, de los impuestos, y pues el día de hoy vamos a hablar de este tema precisamente de la PTU. Sea bienvenido maestro Luis. Gracias eh, mi estimado Pedro, un placer compartir esta tarde con ustedes, agradecido con el maestro Antonio, y con consenso siempre con las atenciones del equipo de colaboradores, el profesionalismo, y pues uno, se siente en casa. Yo de repente ya me siento cuando no veo por ahí que, que se da una invitación. Y bueno, como bien dices, es un tema que está en boga, un tema que, que si bien año con año es una constante, pues ahora reviste una modificación que sí está trascendiendo a, a otras materias. Y sabemos que la, el actuar, el legislar en ocasiones, pues unos lo hacen y a otros nos toca interpretar y aplicar las leyes. Y tanto en la materia legal como en la materia fiscal y contable, y pues no logramos converger por ahí ciertos puntos, entonces, pues de ahí surgen los tópicos y las controversias. Veremos qué podemos aportar y, y qué va comentando la, el, el público de ese compañero, Pedro. Ok, pues perfecto. Eh, pues para, para ya ir entrando en materia ya ir calentando motores, pues yo creo que el, el, la primera parte de, de que tendríamos que tratar, pues precisamente es eh, la definición o qué es la PTU, porque pues muchas veces ahí conocemos el término de reparto de utilidades, ¿no? los trabajadores que nos pueden estar viendo de que, oye, pues por ahí me enteré, me dijeron, escuché que por ahí de mayo me toca mi reparto de utilidades, pero ¿por qué me tienen que dar utilidades? ¿O de dónde viene? ¿Qué es la PTU? ¿Por qué? ¿Por qué estamos obligados? O tal vez ni estamos obligados a, a darla, ¿no? En ese sentido. De entrada, ¿qué nos pudiera compartir de, de, de lo que es la PTU? Perfecto, muy bien. La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades, la PTU nace como un derecho de los trabajadores constitucional en el artículo 123, eh, apartado a fracción 11, donde es un derecho social por el hecho de prestar su trabajo a algún patrón, si este genera alguna rentabilidad, alguna utilidad, en este caso ahorita abordaremos la parte de lo fiscal, pues le corresponde, digamos, una rebanadita del pastel, Pedro, a, el, a ese empleado para hacer su, su labor, es, un, es, digamos, una compensación, una gratificación por prestar sus, la, sus labores a algún, algún empleador, no siempre va a recibir esta PTU, habrá excepciones, casos en que la empresa a lo mejor no rentabilizó y, y por tanto no le corresponde el PTU al, al empleado, Pedro. Ok, sí, y más que nada también el, el el hecho de, de que el empleado o el trabajador, el asalariado, como son algunas definiciones que podemos extraer ahí de la ley federal del trabajo, eh, de, de las leyes fiscales, pues mmm, no tiene tal vez esa, esa conciencia en ese sentido de, oye, pues es que yo no sé si la empresa tuvo utilidades o no tuvo utilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces pues no se realiza el procedimiento establecido en la ley federal del trabajo, ¿no? Correct. Simplemente... Se le dice al trabajador, ahora sí te va a tocar o no se va a sí, tocar, sí. O, o ahí está el trabajador esperando, sí. ¿no? Si, si va a haber o no va a haber. Eh, Totalmente. Y, y, y también eh, considero que aparte de los impactos contables, financieros, fiscales, eh, que pueda tener la PTU como un derecho, como una obligación también para los patrones o los empleadores, pues también tiene tintes o repercusiones productivas, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque. Sí, claro. Porque el, el trabajador dice, no, pues, o sea, sí me están compartiendo, pues, las ganancias, ¿no? Eh, eh, en, en doctrina, por ahí en algún momento leí que la PTU eh, representaba esa, esa comunión entre los factores de la producción o los factores de la comercialización, que es, bueno, sí, yo soy el patrón, ¿no? Pero yo sí, sí. no trabajé solito, yo no generé mis utilidades solitos, y por ende, pues, me toca compartir, aunque yo no quiera ya como una obligación, sí, sí. me toca compartir parte de esa, de esas utilidades generadas pues con mis trabajadores. Y ya de ahí se desprende toda la mecánica de reparto, topes, eh, uh -huh. cuestiones fiscales, cuestiones eh, operativas, de informarles ahí en la declaración anual, de tal vez de pegar ahí el, el aviso, el, el proyecto, la comisión, todas estas cuestiones ya laborales, ¿no? Y eh, pues siguiendo con, con esta parte ya de la PTU, ya, ya, ya dijimos qué cosa es la PTU, el fundamento constitucional, porque desde la Constitución se establece precisamente esta parte. Ahora, ¿quiénes estarían obligados a, a pagar esa PTU? ¿Por qué? Porque por ahí también hay, hay algunos supuestos donde dicen, no, pues no estás obligado a pagar PTU. ¿Quiénes serían estos sujetos obligados al pago de la participación de los trabajadores en las utilidades? Perfecto. Bueno, vamos a hablar a lo mejor primero de una generalidad. Eh, si generamos alguna rentabilidad, utilidad, seamos personas físicas o personas morales, encuadraríamos en una primera obligación de PTU. De ahí entran las ciertas excepciones. Eh, empresas de nueva creación durante el primer año, empresas de exploración durante el periodo que dure este. Estas eh, entidades estarían exceptuadas en este, en este lapso. Aquellas de asistencia con fines humanitarios, el título tercero, sin fines de lucro, algunas de, de estas también encuadrarían, salvo que sean remanente. De no ser así, eh, habrá momentos en los que sí les toque pagar la PTU. Quienes presten sus servicios de forma personal, o cobren por las rentas, viene una limitante ahí que no podrá ser mayor de, de un mes la PTU, pero que les corresponda a ellos. Y para mí, pues, de que aquí no hay una distinción, puede ser una persona moral, una persona física, y si tienes personal a tu cargo, eh, ya, est eh, ya estás generando una obligación de PTU, ligado, evidentemente, a esta utilidad fiscal eh, que, se que esto ahorita estaremos comentando, ¿no? Sería más o menos los supuestos más generales en cuanto a la obligación de, de la PTU. Ok, y, y también yo creo que ahí eh, empezamos a, a, a desahogar algunas, a algunos, eh, me, ya, ya me voy a meter al comercial del, del programa que sigue. A, a algunos para algunos paradigmas. Paradigmas, sí, sí. Porque eh, precisamente eh, hemos escuchado, ¿no? Muchas veces cuando cuando no, no estamos eh, inmersos en la materia, o como trabajadores o como empresarios por ahí, he escuchado que dice, oye, pero pues por ahí escuché algo de los 60 días, ¿no? Y pues no, no ni, ni, sí, sí, ni, sí. ni tengo la obligación de pagarle pero sí, sí. hay ciertas restricciones con respecto a esto, ¿no? Hablando de trabajadores sí. e eventuales, por ejemplo, hablando de extrabajadores, por ejemplo, pero los, los, los eh, permanentes, ahí no les aplica como tal esa, esa limitante sí. de, los, de los 60 días, ¿no? Y en ese sentido, sí. yo creo que el empresario, tanto con su equipo de, de, de la parte administrativa, la parte contable, pues sí, eh, tener esa clasificación, yo creo que pues sí es un, un trabajito ahí administrativo de estar clasificando, eh, y más que nada ahorita por el tema de la reforma, si nos damos cuenta, la clasificación en materia de puestos, en materia sí. de rangos, en materia de niveles, va a ser demasiado importante porque ya la autoridad está tomando el rango, el nivel, el, eh, eh, el puesto, como una, como una determinante en cierta, en los topes que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero Totalmente. anteriormente, pues tal vez yo tenía ahí mi trabajador y tal vez tengo un, un chofer, tengo dos choferes, pero uh -huh. no ganan lo mismo, ¿no? Ah, pero porque este me este hace más cosas que el otro, ¿no? Bueno, sí, sí, entonces sí. necesitas definir como tal ya operativamente, legalmente, pues chofer A y chofer B, por ejemplo, ¿no? Para efectos claro. de delimitar de la parte salarial. Y Totalmente. pues, ya que vimos esta parte de quiénes están obligados a, a, al reparto de esta PTU, en el primer supuesto general, como nos comenta aquí el maestro Luis, pues es, si tengo esa utilidad grabable, porque si no la tengo, ¿qué voy a repartir, no? Totalmente. También eh, me permito hacer el comentario uh, sobre lo que mencionaba ahorita de las del título 3 de las del título 3 uh -huh. eh, con respecto a una experiencia que tuve por ahí con una de título 3. Eh, es importante identificar que a, aunque en estructura tal vez corporativa en acta constitutiva se haya constituido como una de título 3 pero ante la autoridad fiscal no cumple con ciertos requisitos para tributar para tributar sí, sí, para los fiscales en el 3 y a dónde nos las manda la autoridad cuando las vamos a inscribir a es, dos, es a es dos. Correcto. <ríe> ¿Y, y entonces y, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esas que de naturaleza son tres? De naturaleza deberían estar en el tres, pero tal vez por algún requisito, por no solicitar todavía la autorización para recibir donativos, por X situación que de requisitos para tributar en el título tres, la autoridad dice, no, usted pues voy a mandar al dos y haz tu trámite para que te la regrese yo al tres, ¿no? Correcto. ¿Qué, correcto. ¿qué, qué, qué pasa con la PTU en ese sentido? Porque ahorita que lo mencionaba, pues ellas no, a reserva de que, de que distribuyan ese remanente oye, pero tal vez soy tres, pero estoy en el dos, entonces, sí, sí, aunque, sí. Aunque, aunque no lo distribuya, ahí sí ya me meten al corral, no sé qué, no sé qué opine uh, maestro ahí. Totalmente, y ya es que en el tema de, de las sí, sí, sí. infines de lucro, bueno, no sé, allá con ustedes, pero al menos aquí a nivel local, pues nos da el caso de que de repente revisamos alguna entidad y es título, está como título <risa> tercero, eh, Maravillosamente, ¿no? Ya llegamos y le digo, oye, espérame, tú eres título segundo, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque en su momento, pues, sabemos que era auto, una obligación de auto encuadrarnos en, alguna, en algún régimen, sin embargo, el asesor, pues, en su conocimiento, sin juicio eh, de la capacidad, porque, pues, cada quien tiene su momento, pues, desconocía tal vez y dijo, pues, es un asilo, por ejemplo, y vas al título al título tercero sin embargo era el título segundo Exacto. Entonces, de, de entrada sino si nos vamos muy literales sin analizar mucho el fondo la sustancia pudiéramos decir oye sabes que pues es que estás generando un, un lucro conforme a la te encuadraron en ese no atendiendo pero ahora si nos vamos ya a desmenuzar un poco al, al fondo por pues realmente tu actividad no es como tal y uh -huh laboral no nos asocia o no nos diga una condición de tributación, no nos más al fondo a la actividad como tal. Creo que tendríamos elementos, argumentos para decir no, nos, no seríamos sujetos a ese controvertido, es una óptica muy personal. Sin embargo, pues habrá que ver ahí la materia ya eh, legal. Que legal, está... ¿no? Sí, totalmente, pero son de esos eh, puntos finos, Pedro, considero interesante. Perfecto. Y pues ya, ya, ya estamos ahí, ya, ya está la utilidad, ya está ahí lista para repartirse y ahora cómo la repartimos no cuál sería esa mecánica de reparto eh, en, en este primer momento no porque yo creo vamos a ver algunos momentos ya que lleguemos a los topes pero de entrada por ahí la ley federal del trabajo me da una mecánica que se va a dividir cuestiones de este tipo no que nos pudiera comentar, Correcto. maestro sí la mecánica de terminación aquí con las personas que nos que tengamos la fortuna que nos acompañen nos vean que a lo mejor existe la creencia de que se reformó la PTU a repartir por realmente el 10%, pero continúa, ¿no? la, El artículo de Constitución hace referencia a, los, a la ley de renta para la terminación de esta ley de trabajo de la mecánica, artículo 9, entonces ahí no hay una distinción, obtenemos nuestro 10%, nos damos a la mecánica que ya conocemos a repartir en función, 50% en función a los... Eh, salarios de vengados y 50% en función al, al tiempo eh, laborado. Entonces, tenemos esa prorata y, y sería un primer momento de terminación, que hasta ahí todo luciría de forma normal. ¿Por qué? Porque ese 10% ya lo tendría identificado. Aquí viene esta adición, que, ya, que es la escabrosa, la parte escabrosa de este tema, del 127, de la ley del trabajo, donde... Desconocemos bajo qué influjo se encontraban los legisladores de, de tomar esta, esta decisión o cuál fue el sentido, ¿no? Porque de repente comentan, oye, pues eh, te quité la subcontratación y que hubo intereses ahí de, de empresarios y, y este, beneficio". a fin de cuentas, pudiéramos pensar que es un beneficio para que no pague PTU, mm -hmm. en realidad, el, el patrón, porque... Va a haber casos, pero donde nos genere un faltante, ¿no? Que un remanente se quede en el aire, que no alcancemos a cubrir ese 10%, que si atendemos al, a la ley primigenia es el 10% y a lo que pactó la Comisión Mixta de, de Utilidad y que no ha sido eh, distorsionado este 10%. Viene esta disposición y nos viene a mover este 10, que a lo mejor va a quedar en un 9, ¿no? 9. Exacto. <ríe> sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, esa es la primera mecánica, ¿eh? No sé, no sé si a veces que nos brinquemos al analizar el... el sí, de, de hecho, esa, esa mecánica, la, la que establece el 123, por ahí, eh, pues como, como comenta aquí el maestro, pues es una primera división, ¿no? De, de ese 10% original que, que, que, que determina ahí la comisión, eh, pues hasta ese momento traemos completo ese 10% de, de, de, la, de la renta grabable, como mencionaba también esa vinculación que existe entre... El artículo 123 constitucional, con la parte del artículo 9 eh, de impuesto sobre la renta. Ahorita que lleguemos a la parte fiscal, también por ahí, si no mal recuerdo, en el 2014 existió la modificación, porque había un artículo específico para determinar PTU, sí, sí. La, la PTU, que si no mal recuerdo, el 16 creo. Pero de ahí, pues, lo, lo mueven de sí. ahí, lo meten al 9 cambiaron algunas cosas, ejemplo, la, la, la depreciación, la deducción sí. de inversiones, inversiones, algunas cuestiones ahí de la mecánica, y en uh -huh. ese momento, pues, la, la, la, la justificación era de que, pues, para que empatara, ¿no? A, a, para que empatara sí. la renta grabable de ISR con la renta para efectos de PTU a reserva de, de los no deducibles de la fracción 30 del artículo 28 que entran por ahí, ¿no? Pero eh, esa vinculación que existe entre la base, eh, la, la constitución y ahora la ley federal del trabajo, pues ya es una armonía de, de disposiciones, ¿no? Nuestra Exacto. constitución como un orden principal, pues nos da esa obligación de la distribución y ahora ¿cómo le voy a hacer? Ah, pues vete a una ley fiscal que es la que te va a decir cuál va a ser tu, tu base, tu renta ahí de ahí ya tienes tu determinación de PTU con el porcentaje que te dio la comisión, ahora vente a la ley federal del trabajo para que yo te diga cómo la vas a repartir y la dividimos en esos dos, uno por salarios y otro por eh, días de vengados, ¿no? días de vengados, salarios de vengados y días trabajados perdón. Correcto. correcto. A, ahí también m, cabría hacer la, la precisión de, de lo que establece el siguiente artículo, el 124 veinticuatro. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el salario? O sea, yo pudiera decir, oye, pero me toca más porque no me sumaste el aguinaldo, no me sumaste sí, sí, la sí. prima, no me sumaste otras percepciones que por ahí creo que nadie lo hace, pero me pagan sí, sí. por otros conceptos, <ríe> me pagan sí, sí. por otros conceptos y, y eso también debería entrar, ¿no? O para efectos de la distribución de la PTU, ¿qué, qué, qué salario entra o qué es el salario, ¿no? O ¿Qué es el salario? Sí. Exacto. Eh, bien controvertido, ¿no? Los conceptos de salario, de cuota diaria, tanto para aguinaldo, porque de repente nos tomamos, por ejemplo, en aguinaldo con la cuota diaria, pero si analizamos ya algunas eh, sentencias y demás, pues la, hay que sumarle algunos conceptos a la cuota diaria. Uh -huh. En el, el APTU expresamente, el, el numeral que, que bien este, comentas, hablamos del salario, lo que sería la, la retribución ordinaria, ningún elemento adicional, adicional. De, de bonos, de algunos conceptos que incrementen el mismo, ese sería el la base para hacer nuestro cálculo de de la PTU, Pedro, el salario okay. diario. Ok, perfecto, y ya de ahí, pues ahora sí, vamos a hablar de de esta, de este, de, ya llegamos al tema, al tema escabro, al tema escabroso, al tema, <risa> sí, sí. al tema que, que, que yo creo que muchos, pues están esperando ya a ver qué, de, de qué se va a tratar de esto del del, del 127, ¿No? Porque por ahí, pues hay algunos topes que, que, que derivados de la reforma por ahí de, de, de fue de abril del 21, del ¿no? 23 abril, de abril 21. del 21, es. que se reformó el artículo 127, y pues ¿qué nos comentan esos topes o, o, o cómo los pudiéramos eh, observar, no? porque eh, muchas veces, eh, como lo comentábamos al inicio, pues los legisladores realizan ahí la, las reformas, pero pues tal vez en técnica legislativa, en redacción o en alguna otra cuestión interpretativa podemos llegar a confundirnos, podemos llegar a eh, interpretar como tal eh, que la disposición quiso decir esto, pero en realidad eh, no, no dijo, ¿no? Como cuando fue, no lo, lo que el presidente quiso, <risa> quiso decir, ah no, cuando Calderón creo, lo que el presidente es. quiso decir fue esto, ¿no? Así y es, así y es. pues, eh, ¿qué nos puede comentar con respecto a estos topes? A ver cómo estos los vamos a, a, a manejar. Sí, mira, para no este, decirlo de, de mi dicho, voy a permitir, es una fracción pues eh, corta, directamente de la ley, y luego ya sí, los, sí. la desmenuzamos y, y hacemos la, colubramos las, las interpretaciones. Claro, claro. Esta edición de esta fracción 8 dicta lo siguiente. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador. O... Uh -huh medio de la PTU, de la participación recibida en los últimos tres años, se aplicará el monto que resulte más favorable. Sería la disposición expresa, la literalidad de esta, de esta nueva edición. Oye, es por eso que querían algunos, o creen, no, oye, no, pues ahora me van a tocar tres meses de... de <risa> empiezan a, a generarse los comentarios en el personal, y dicen, no, pues espérame, es que no, no va por ahí, en lugar de sumar de esta redacción o como quedó, yo creo que para nada cumplió con el cometido y con la intención, pero bueno, vamos a procurar desmenuzarla. Primero así de forma muy, muy literal. Y ahorita incluso por ahí ya ves, espero que están los, la guía esta de la Secretaría del Trabajo, donde viene también, se supone <ríe> aclararnos, pero a veces pareciera también que, que en lugar de darnos luz nos, nos oscurece, ¿no? O nos hace que generar eh, mayores, mayores pensamientos Pronto. en esto. <ríe> Bien. Entonces vamos a, a suponer, tenemos una PTU determinada. Ya hicimos la mecánica de distribución. Le tocan 10 pesos a una persona. Vamos a aplicar ahora los otros, los otros limitantes de entrada. Fueron 10 pesos con la mecánica ordinaria. Nos dice que tengamos dos parámetros o dos topes, tres meses el promedio. Uh, perdón, límite máximo tres meses de salario del trabajador. Sí, es correcto. Vamos a este primer límite eh, sería en 6 pesos, para efectos de simplificar así, muy sencillo. Tenemos 10 de PTU, eh, tenemos 6 de los 3 meses del salario, y el otro es el promedio de PTU recibida en los últimos 3 años. Entonces quedamos 10, 6 eh, de los 3 eh, meses de salario, y el promedio vamos a suponer 4. Entonces tenemos 10, 6 y 4. De entrada, al comparar el promedio de los últimos eh, años con el promedio de la PTU, con el promedio de los meses, pensaríamos que los seis pesos pues, es el más atractivo, ¿no? Es el que nos está diciendo la ley, ah, mira, pues tú dale lo que es más atractivo. Sin embargo, pues traemos diez repartibles, están de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con esos cuatro? ¿No? Aquí entra a generarse las controversias, para hay algunos criterios de laboralistas, de juristas que dicen... Oye, no, es que el derecho, el 10% es un derecho irrenunciable y ya sujeto al reparto y si nos vamos al fin de la PTU que es sin social, es un derecho que no puede renunciar. Debieran adicionarse a la siguiente PTU como cuando se ha supuesto una PTU no reclamada y a partir del momento de que la es y suponiendo que no fuera exigible en no da cuenta, de ahí se computaría el plazo de prescripción. no Si nos vamos a esta interpretación un tanto eh, conservadora. Sino literalidad, a, que incluso si nos ahorita que la parte de, del reporte técnico, este de las NIF, que tampoco constituye una instancia ni norma, eh, inexplicablemente, simplemente viene a, a adecuarse a lo mejor a recoger un poquito de la NIF por ahí de, de la D3, ¿no? Que recoge lo. Uh -huh. En cuanto a la PTU que PTU diferida, pero es una explicación, pero se, se trasladaron de cierta forma el, esta edición, a esta a la parte del tratamiento financiero. Entonces, aquí nos da a entender, incluso si nos vamos a hacer más puristas, oye, hay un perjuicio, ¿qué pasa si se da un perjuicio al trabajador? Porque en 2021 no estaban vigentes estas disposiciones durante todo el año, ¿no? ¿Y qué pasa ahí con el 14 Constitucional en uh -huh. cuanto a retroactividad de las leyes? Oye, pues estos meses, ¿no? Oye, ¿a poco me tocó a algunos colegas que decían, no, podamos pues, fraccionar el cálculo? Los primeros cuatro meses lo hacemos... Con un, conforme a las disposiciones eh, de ese momento y el resto de los meses lo hacemos conforme a las nuevas disposiciones. Y por ahí en el sexto del código dice que es conforme a las disposiciones vigentes que debiéramos hacer los cálculos. Entonces, pues empiezan aquí a la serie de interpretaciones y de, y de criterios y decimos, oye, pues el empleado, ¿qué pasa si se queja ahorita? ¿Qué comentarían? No tuve la oportunidad, no tuve la oportunidad mi, mi socio, el la abogado laboral, de acompañarnos, que me hubiera encantado porque siempre una, son posturas distintas. Nosotros manejamos creo, una literalidad a veces o interpretaciones y pues el bagaje que abre la parte legal pues suma mucho, ¿no? Pero a la hora de, de que interpretamos esto. Sin embargo, aquí pues ya estaríamos en una discrepancia. Insisto, si nos vamos a... La, y, y es legalidad, o sea, ni siquiera estamos buscando violentar derechos del empleado porque estaríamos atendiendo directamente a lo que marca la disposición. Y luego más allá que la parte contable y financiera nos dice también esta parte. ¿Qué pasa con aquellos? Bueno, ahorita entraremos a abordar la parte contable y financiera, pero de entrada pues sería esta la, el tratamiento, ¿no? Tratamiento. ¿Ah? O, ok, perfecto. De, de hecho, eh, pues yo creo que nos metieron en, en, en una gran complicación ahorita, eh, yo creo, de, de, de todos estos programas que ya hemos eh, pasado aquí en Noches de Censos, eh, siempre eh, en este año ya he comentado que creo que es uno de los años en materia, para el contador, en materia de operatividad o ya del ejercicio bastante complicado, pues si no nos ponemos las pilas ahí en, en, en observar todas estas cuestiones. Eh, ahorita pues andamos esperando lo del CFDI, ah, en cartaporte nos trajeron de, de acá para allá, eh, PTU todavía no hay una postura, muchos están esperando y, y es yo creo una... Una petición, una generalidad ahí sí. en las redes sociales de que, pues, vamos a esperar a que la autoridad nos diga qué hacemos con ¿Qué este, es, eso, sí. este cuatro, eso, esos cuatro pesos que nos sobraron, ¿no? Sí, vamos sí. a ver qué cosas hacemos, porque como, como decía aquí el maestro, pues, hay diferentes posturas. Si yo soy eh, ejemplo, como, como decían, si yo soy abogado, pues, yo te voy a decir, no, pues, el derecho... Me dice que pues, es un derecho irrenunciable, lo que se debe haber distribuido es el 10%, no estás cumpliendo con ese 10% que establece la Constitución y la Comisión, argumento, ¿no? Pero de ahí si sí me voy a la parte de, de, de la ley específica como tal, que es la Ley Federal del Trabajo, donde ya me ponen estos topes, eh, de entrada la pregunta que nos hacemos es, ¿y ese tope para qué fue? De acuerdo, de acuerdo a, a lo que establece esta, esta guía que ahorita también vamos a comentar aquí con el maestro... Dentro de los argumentos que establece esta guía es de que ahora te va a tocar más de lo que te tocaba antes. Ah, sí, sí, sí, sí. Y es donde nos preguntamos, ¿y dónde? ¿o ¿Cómo? cuándo? Porque, sí, sí. ¿cómo? Porque por ahí según hasta, hasta ponen un número de días, si no mal recuerdo, 57. Ah, hace su estimación, sí, sí. sí. Su estimación de los, del número de días que te va a tocar de PTU. Entonces, la PTU ya la están refiriendo a días, independientemente de que el artículo 123 sí 123, 123. pues nos, nos determinó que aparte de la que aparte del del del días también van a ir los salarios. Entonces a ver eh, autoridad, ¿por qué ya me andas juntando todo en días o me andas diciendo que un aproximado de 57 días en promedio vas a recibir de PTU, pero y las mecánicas que ya me estableciste, y este tope que me estás estableciendo, donde en el primer momento tendría yo que eh, eh, tener como límite máximo tres meses de salario del trabajador. Ese es el sí, máximo, sí. eh como decía el maestro, no es que me vayan a dar los tres meses, ese sí, es claro. su tope máximo, o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Aquí, sí. pensando mal y, y pensando ahí con, con, con jiribilla, dijera, sí, sí, sí. pues yo considero que, Um, este este, este um, promedio de los tres años eh, Más o menos va, va a pasar o está pasando lo que, lo que hace el SAT en revisiones profundas Ejemplo, oye, pues como el, el tercer año anterior Fue de reparto tanto Luego el anterior fue de tanto El tercero fue un poquito menos ¿Y, y a qué nos lleva todo esto? Voy a comentarlo así, a fiscalización ¿Por qué un año tuviste utilidad y se repartió de esta manera? ¿Por qué otro de esta manera? ¿Y por qué aquí bajó? ¿Y por qué en este que, que te toca ya observar esta, esta, estos topes pues tenemos eh, una diferencia, ¿no? Vamos uh -huh. a ver qué pasó, porque sí, sí, sí. en algunos generaste más utilidad, en otro generaste menos utilidad, porque por eso también se homologaron en cierto sentido las, las bases grabables para efectos de renta y para efectos de, de PTU, me imagino, ¿no? Dijeran pen, pensando mal. <risa> y, y, sí. y aquí la, la otra parte también que nos comentaba bastante interesante de, de, la, de, de la fecha de la reforma. Si fue en abril uh -huh. 21, entonces de enero a marzo, ¿qué pasó? ¿Lo aplico? ¿No lo aplico? Ya no hay, ya, ya no hay, eh, eh, digamos, retroactividad de la ley como tal, entonces, eh, eh, es, este tipo de comentarios igual ya lo, lo había escuchado de que, ah, pues vamos a hacerlo en dos, ¿no? Le sí, aplicamos sí. el tope a, a la parte que ya está contemplada en la vigencia de la norma, y a la que no, pues no le voy a aplicar el tope, y yo puedo distribuir, pero... A nivel general, a nivel anual, pues, puedo rebasar el tope, pero diciendo, pues, que fue por la parte de enero a marzo, ¿no? Así Entonces, es, yo creo que, pues, todos los que nos están escuchando por ahí, pues, tienen, tienen su, su, su idea, han escuchado cuestiones. El uh -huh. objetivo de este tipo de pláticas, pues, precisamente es analizarlo, ¿no? Como uh -huh. tal, eh, ustedes pueden tener otro criterio sustentado en cuestiones legales... Pero en algún momento la autoridad va a, tener que, eh, va a tener que decir cómo va a ser el procedimiento. Y en cuestión, en cuestión laboral y en cuestión fiscal, porque nos uh -huh. hemos dado cuenta, como aquí lo dijo el maestro, que la cuestión financiera, ah, pues ahí sí hazle como tú quieras, ¿no? Ahí, ahí sí, eh, mándalo a no deducible si quieres, o, o, o ahí, ahí a ver cómo le haces, ¿no? Pero la parte, la parte fiscal y la parte laboral, esa sí es la que me interesa a mi autoridad, porque pues uh -huh. de ahí. De ahí, re, de ahí recaudo, ¿no? De ahí recaudo. Y pues voy a hacer un, un pequeño paréntesis ahorita para, para invitarlos a las nueve de la noche, tenemos el programa de Rompiendo Paradigmas, por ahí van, van, van a tener una invitada, si no mal recuerdo, y pues a las nueve de la noche ahí con el maestro Antonio Aranda, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, el maestro Efraín Salvador y el maestro Enrique Corona, para el programa de Rompiendo Paradigmas, igual por ahí está la invitación del evento presencial en la Ciudad de México, el 25 de mayo, ya para celebrar el Día del Contador, pues van a tener el programa de Rompiendo Paradigmas en vivo, es el primer programa que se hace en vivo, a ver qué sucede por ahí, porque pues van a estar todos, entonces entonces eh, ahí queda la invitación. Aquí tenemos un comentario del ya del maestro Martín Rojas, Estimados maestros, es una pregunta, si el tope es solo para algunos trabajadores que caiga en los supuestos del artículo 127, que en la realidad, que probablemente no sean todos. Esa PTU se puede distribuir entre los demás trabajadores que no tienen problema de tope, y no me refiero solo a la fracción octava nueva de paquete, porque creo que todos estamos dando por sentado que todos los trabajadores estarán topados. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le puede comentar aquí el uh -huh. maestro Martín? Porque sí dijera, nos vamos con la finta del tope y pues pensamos que a todos les va a aplicar el tope, pero oye, si nada más le aplicó a unos 10 del 50 que tengo, esa uh -huh. PTU que, que, que ya no se repartió, de esos 50 que están topados, ¿los podría repartir con los otros? Con los que no están topados. No sé, a ver, ¿qué, qué, qué nos puede comentar? Está, está, está interesante. Está interesante ¿no? Sí, pues yo creo que siguen siendo interpretaciones y, y posturas, ¿no? De la apreciación de ahí del, del maestro eh, Tamayo, porque bueno, ¿dónde estaría la, a lo mejor la limitante para, para tomar esta decisión de reparto entre el resto, no? Pero como dejan tan abierta la redacción, pues podemos empezar a... A, a visualizar posibilidades, ¿no? Decía por ahí otro, otro colega, ¿no? Es que lo, lo que no se reparta en su momento, eh, el año siguiente lo, lo reversas y, y lo mandas, se queda como un dividendo pues, susceptible de reparto. Y si sacar ah, ahí pues allá. <risa> ya, ya, ya se metieron a... Una... Ya, anda, más elevado, ¿no? Aquí, insisto, pues hay que ver cómo Cuidamos que vamos a cuidar siempre, la parte laboral y la parte fiscal, ¿no? De entrada Aquí a lo mejor en la parte financiera sí va a tener un, evidentemente un, un, un impacto por ahí esa, esa PTU, más si no advertimos literal, nos fuimos con el 10% dentro de nuestro registro de PTU y, y no vimos que a lo mejor parte de eso no era PTU, porque estás de acuerdo, maestro, que si la ley me limita que la PTU es en estos términos, si me genera un excedente, yo diría, oye, eso no es un gasto, ¿no? Eso no es un PTU, así lo viene la, la norma y también la, la interpretación ahí financiera. Entonces, estaríamos con un excedente, si ya cerré año y contabilicé, pues a meter ahí un B1, una NIF para correcciones de periodos anteriores. Entonces, pues, como bien dices, es esperar posturas, como siempre nos ocurre, esperar que vengan y se subsanen, que a veces incluso las explicaciones posteriores, guías, reglas, interpretaciones y demás, pues tampoco a veces son tan plausibles. Ya es que en materia de contratación, que por ahí PRODECON hizo sus pronunciamientos en el momento y también algunos generaban más dudas, entonces, pues esperemos que llegue algo que, que sí logre concatenar estas partes y, y que nos dé luz, porque no sé si pasa, pero que al momento de legislar, pues no se ve de forma integral todas las vertientes, todas las aristas, tocar la materia fiscal y, y financiera, solamente a lo mejor se ve la, meramente político el tinte, y pues nos meten por ahí en, en camisas de once varas a la hora de querer subsanar lo que, lo que quisieron decir, ¿no? Ok, sí, sí, y, y de hecho, eh, como lo comento también el maestro, el maestro Martín, por ahí eh, en, algunos, en algún post, creo que la semana pasada, estuvo hablando él precisamente de esa, de esa parte eh, sí. Excedente y a dónde se iba a ir financieramente, ¿no? De acuerdo precisamente a, a la norma específica que se refiere a los beneficios a empleados, ¿no? Donde nos habla de la de la PTU eh, diferida sí. y, y es causada y diferida, ¿no? Y en ese sentido, eh, personalmente consideraría que esa PTU... Eh, que excede el tope de los que excedieron nada más, y los otros pudiéramos pensar de que tienen todavía un, un margen de poder darles, ¿no? De poder darles. ¿Por qué? Porque nos vamos a evaluar los topes. Pero si nos regresamos a la mecánica de cálculo del 123, eh, en posibilidad de mecánica, no les pudiéramos dar ese, ese, ese excedente. ¿Por qué? Porque si yo ya les, eh, ya les di su PTU de acuerdo a salarios y de acuerdo Exacto. a días, como lo establece el 123, ¿cuál sería mi fundamento, en este caso de la Ley Federal del Trabajo, para decir, ah, bueno, como a ti todavía no llegas a los topes, te voy a dar otro, otro poquito, ¿no? Pero te voy a dar de acuerdo a qué, si de acuerdo Exacto. a días y de acuerdo a salarios, ya tienes tu, yo, yo, yo, ya, ya tienes tu PTU de acuerdo a la mecánica de distribución. Yo creo si que hay... un excedente, se convertiría en una percepción distinta. Un... Exacto. Y, y más que nada, ¿por qué? Porque eh, estamos en presencia de, de, de dos eh, disposiciones, de, do, de dos renglones, de dos normas, donde la primera eh, eh, deberíamos llevar el, el orden de aplicación, ¿no? Uh -huh. ¿Qué aplico primero? La distribución. Ya que distribuyo, entonces voy a observar topes. Para sí. efectos de que en la distribución, ese excedente es lo que ya no me dijo la autoridad a dónde se va. Pero, Exacto. de entrada, si aquí ya distribuí, cumplí con los requisitos, cumplí con todas las disposiciones del 123, los factores a, a los que se refiere en la mecánica de cálculo, pues ahora sí ya me voy a evaluar la segunda parte en un segundo momento, que serían los topes, para efectos de determinar si existe ese excedente. Por aquí también tenemos otro... Otro, otra pregunta bastante interesante de Álvaro Martínez Hernández, que yo creo que por ahí eh, eh, también vamos a tener a, a, el detalle ahora con NIF, ya entrando a la parte de, de bueno, ahorita también vamos a hablar otro poquito de, de la parte financiera. Nos dice Álvaro, buenas tardes. En el, en el mismo sentido, ¿cuál sería el asiento contable? Dice, de la parte que no se reparte. Hay que tomar en cuenta que se debe repartir el siguiente año la parte que sea exigible, que no se haya entregado pero en el ejemplo que ponen todo lo que era exigible, sí se entregó. Saludos y muchas gracias. Yo creo que esa es parte financiera que, uh -huh. que, que pues está establecida. Eh, ¿Qué es NIF de 3 no? ¿De 3 Correcto. Correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué nos pudiera comentar ahí? Porque sí si está, es, está interesante esta otra pregunta también. De, de, de Ahora financieramente, ¿qué vamos a hacer con esa con esa parte que no se distribuyó, no? ¿Qué, qué, qué, sí, qué, sí, sí. ¿Qué va a pasar ahí? Bien, pues el, vamos a la... Lo... A lo contable, ¿no? El registro ordinario del PTU, de entrada, como estilamos, a la práctica es un 10% que mandamos a resultados y generamos nuestro pasivo, ¿cierto? Nuestro pasivo a cancelar al momento del pago. Aquí, si, si revisamos este documento, y aquí me voy a permitir comentar exactamente, el reporte técnico 53, denominado Efectos Contables del Decreto que Regula la Subcontratación Laboral de fechado, fechado 16 de Junio de 2021, si nos vamos a, a esta parte, hablaríamos de que el, no tendríamos ese excedente. Registraríamos como gasto realmente la, la PTU ya. Si fue inferior la PTU topada al 10%, yo registro solamente la PTU topada. Ahora, ¿qué pasa si en su momento nos ha tomado las providencias o la mejor estimación para el cierre tener estos datos, no? Si a la postre ya queremos subsanar algún 10% que ya teníamos calculado, entonces. Aquí como los diferidos, es buscar nuestra mejor estimación al momento de, de la PTU, a fin de cuentas al momento de cerrar el año, ya podríamos estimar alguna PTU. Para, para no decir mentiras, voy exactamente a, a tocar aquí los puntos que, que menciona este documento, buscando dar ahí un poco más de explicación de luz a, lo, a la última pregunta. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué documento es? Nos comenta, maestro. Sí, claro que sí. Es el eh, reporte técnico 53 del CINI. Ah, ok. Ajá. A ver si lo encuentro aquí rápidamente. Sí, hace alusión a otros supuestos en cuanto a subcontratación: qué pasa con los traspasos de, de empleados, el efecto, liquidaciones, pasivos y demás. El, el, el efecto en impuestos diferidos, que de ahí se, se abriría otro, otro posible tema. Eh, aquí está: PTU, modificación. Desde el cálculo. Eh, el decreto modifica la forma de calcular el pago de PTU a los trabajadores. A continuación se describen los pasos a seguir para su determinación con base en ley del trabajo y ley del ICR. Entonces, la entidad deberá aplicar la utilidad fiscal, a la base de PTU el 10%, con base establecida en la ley de rentas. Ahí, pues, es el tradicional. Paso 2, el monto determinado en el paso anterior debe asignarse a cada, cada empleado con base en lo establecido en la ley del trabajo. No obstante, el monto asignado a cada empleado no podrá superar el mayor de los siguientes montos. Y ahí recoge lo del 127 de la edición que hemos comentado. Nos vamos al tercer punto. Si la PTU determinada en el paso 1, es decir, el 10%, resulta mayor a la suma de la PTU asignada a todos y cada uno de los empleados, según el paso 2, es decir, aplicando los topes, esta última, pero deberá ser considerada la PTU causada del periodo, si observas, ahí la misma disposición, el reconocimiento como lo previene este documento, que no es otra cosa que no constituye norma, pero nos está diciendo que ya nos olvidemos del excedente si es que tenemos tope. ¿no? Sería la interpretación así, muy, muy literal. Eh, habría que ver, ¿no? ya hasta este periodo, lo de paste de este documento, o, o cuál es la interpretación financieramente, si nos damos literal, dejaría de tomar tintes de PTU ese, ese excedente, ya no sería un gasto, no sería un impuesto a la utilidad. Ok, perfecto. Es un, es un, ese documento, sinceramente yo no, no lo había leído, no lo había estudiado, pero pues yo creo que es, es eh, pues lo, que, lo, que el, lo que el SINIF en algún momento pues nos dio una luz por ahí de cómo, cómo sí. le pudiéramos hacer, ¿no? Yo claro. creo que por ahí también el, el maestro Martín Rojas en, en algún momento también nos va, nos va a ilustrar con respecto a, a, a eso. La verdad sí, sí es... Sí es, eh, eh, pues es una interrogante, ¿no? Que tenemos más que nada por, por el olvido que muchas veces se le da a la parte financiera, ¿no? Yo creo que ahorita en, en este año está tomando la relevancia que debió haber tenido desde hace mucho tiempo, ya que pues nos preocupábamos por la parte impositiva, por la parte, por la parte eh, Ah, ok, nos dice el cambio en las NIF derivadas de este documento que acaban de leer está en las mejoras a las NIF 2022. 2022, correcto. Ok, gracias, maestro. Y, y pues como les decía, pues es importante, su aplicación es a partir de enero 2022. Ok, perfecto. Entonces, pues para ver qué, qué vamos a hacer con ese, con ese, <ríe> ese excedente, sí, sí. ¿no? En materia, vale. en materia de distribución, pues por ahí ya, ya tenemos algunos criterios, ¿no? De, de algunos colegas, lo que estamos comentando ahorita. Y pues sí es, sí es importante, ¿no?, de que los empresarios se, se acerquen a su contador, ¿no?, su contador, su asesor, para efectos de, de poder planear estas, estas cuestiones, ¿no?, y que pues salga de la mejor manera ese, claro. ese reparto, eh, ahorita que ya estamos eh, en, esa, en esa época. Por ahí se me estaba pasando también, eh, hace rato mencionaba lo de, lo de los rangos, lo de los... Eh, oh, sí los, ¿cómo se llama? Sí, los, los, los, los, los, los tabuladores eh, exactamente, ¿por los qué? Glanzos. porque si, si te está mandando al promedio de los últimos tres años de, de PTU, oye, pero si yo tengo año y medio aquí mm -hmm. y, o tengo dos años, no tengo tres sí. años y es donde por ahí esa guía de la que vamos a hablar ahorita pues dice, tú no te preocupes por tu antigüedad mm -hmm. si no tienes tres años te va, te va a corresponder a observar el tope, observar el tope de, el, el, la Después, misma categoría, de la misma es, categoría que tú tienes, siente. ¿no? Si hay Exacto. otro trabajador ahí que tuvo tres años y, y es el, hace lo mismo que tú, tiene el mismo puesto, y por eso ya nos está obligando, o, o como debió ser en un principio, a tener esa, esa, esa estructura de puestos, esa diferencia en funciones, precisamente ese catálogo de puestos para efectos de ahora sí, tienes un año, no te preocupes, te voy, a, te voy a asimilar al, al, que, al de tu categoría con esa, ese reparto de los últimos tres años. Pero ahí también me está asimilando a un trabajador que qué tal que está en la misma categoría, pero esos últimos tres años faltó. Esos últimos tres años eh, su salario se fue eh, moviendo y pues su cálculo y su reparto está con base en qué? En salarios de, en salarios de vengados. Y en días trabajados, ¿no? ¿Qué tal que un año por ahí se fue se fue un ratito, no me avisó, faltó mucho, cuestión de ese tipo? Y eso va a repercutir al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. ya no es como un salario mínimo profesional que está determinado y punto, sino ese ya es en cuestión a disposiciones individuales de cada trabajador, ¿no? ¿Qué nos pudiera comentar también de, de, de esta guía de la que estamos hablando, maestro? A ver qué, qué sí, pero, de la guía. Sí, pues esta guía pareciera que a través de guías se pretende ya legislar, ¿no? Eh, en, en esta parte yo lo que veo es que puede darse un desequilibrio, una, un desajuste, porque si me voy, oye, pues el empleado como tal no estuvo en ese periodo, ¿no? A lo mejor tuvo dos años. Lo justo, lo congruente, el equilibrio sería dividir el promedio de esos es dos años entre dos años, ¿no? ¿Por qué me, me castigas? y ¿Me vas a que siga la mecánica general si no estoy encuadrando en ese supuesto? Creo que de ahí sería injusto este tratamiento y pudiera ser perjudicial al, al empleado. Pero bueno, así, así vienen a, a sumar y adicionar ahora que ya el, el puesto, meten más variables, pero para, para la mecánica de por sí ya la hacían, compleja con la literalidad, ahora con esta que no dejan de ser reglas, vienen a hacerlo un poco más extraño, más, más fuera de, de lógica, en mi opinión, y más, menos asociado al comportamiento en sí del, del empleado, que es lo que deberíamos de valorar a la hora de, de establecer métricas. ¿no? Sí, así es. Y, y, y pues eh, dijera, pues esta, esta solamente es una, pues una guía, ¿no? Donde hace ciertas, ciertas aclaraciones o ciertas apreciaciones ahí, para, pues, como queriendo aclarar lo que dijo eh, el, la reforma del 127, ¿no? Y, y ya para, para, para continuar con esta parte, ahorita ya le damos lectura a otra pregunta aquí de Álvaro. Eh, ¿Qué pasa con la parte fiscal? Porque muchas veces eh, en la parte fiscal no tuvimos como tal reforma, ¿no? Pero Entonces, es, este impacto tendría o no tendría algún impacto estos topes que nosotros tenemos, por ahí, de hecho, el maestro Martín en alguno de sus posts eh, eh, mencionaba una pregunta de que tendríamos que hacer una complementaria del anual, o no tendríamos que hacer, ¿Por qué? Porque pues, yo ya presenté, eh, el mes de marzo, llega mayo, y resulta que por ahí tengo algunos topados. Sí, sí. Oye, ¿Y ahora qué? ¿Me regreso? ¿O, o, o, qué, o qué tendría que hacer? ¿Qué impactos? se pudieran eh, ver en la parte fiscal eh, derivado de esta reforma de la PTU. Sí, claro. Aquí se abre muy interesante y la presentación del maestro me, me parece muy puntual. ¿Por qué? Porque ¿quién, ¿quién calculó la PTU en al cierre del ejercicio o en el mes de marzo? Vamos a ser realistas, ¿no? Uh, este, o una mejor estimación, no creo que se haya dado este supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Llego con los topes, mi PTU real es esta, eh, si lo trasladamos a la parte fiscal, esa PTU se va a quedar en el, en el periodo eh, 2021 como, como pasivo, ¿no? Llega el momento de pago, si yo no hago esta modificación que se refiere al maestro, pues no estaría pagando algo que no es PTU, si no tiene las cualidades o las características de una PTU, se convierte en una gratificación distinta, eh, a lo mejor le di un efecto de, de, de exención, entonces a lo mejor no esté, era sujeta a retención es excedente, viéndolo del punto de vista del empleado no va a ser un concepto disminuible de mi cálculo de fiscal, no como PTU tendría que ser tal una gratificación y hacer la retención en su totalidad para que fuera deducible pero como otro concepto de, de nómina pero aquí trasciende a la parte de la retención tanto para ICR que le hagamos al empleado con la parte ahí de la exención a lo mejor hasta para efectos de seguro social también va a tener otra repercusión, entonces va concatenado, sino si es material el impacto de esta, de este faltante, esta parte que no consideramos en PTU, pues nos distorsiona financieramente nuestros impuestos a la, a la utilidad. ¿Sí? Claro, claro, claro. Y, y de hecho, pues este impacto en, en, en la parte fiscal... Eh, como tal la, la base gravable no tuvo no tuvo modificaciones. Como les comentaba, la, la, la mayor modificación que existió en, en parte impositiva de, de PTU fue por ahí de fue por ahí del de 2014, ¿no? Cuando surgió o sea, nuestra, nuestra, nueva, nuestra nueva ley, cuando ponen ahí los exentos, cuando quitan lo, la deducción de inversiones y metían la depreciación como tal. Eh, lo que mencionaba el artículo 16 de, de, de renta sobre PTU, ¿No? Ya la incluyeron dentro de la misma base gravable para renta en el artículo 9 y por ahí también pues mencionar que tenemos ahí alguna exención, ¿No? Dentro del artículo 93 como ingresos exentos, que pues también por ahí hay mucha, todavía imagínense después de del decreto de desindexación desde el 2016 del salario mínimo, todavía eh, tenemos ciertos ciertas cuestiones ahí eh, que que están en contra, algunos a favor, algunos dicen así, a, que no, que si la exención es en UMAS, que si es en salarios, que porque es parte laboral que tiene que ser salarios, y también por una por una cuestión de que en, en los propios transitorios del decreto de desindexación, pues mencionaba que tenía las, las autoridades una fecha límite para hacer las actualizaciones correspondientes, y pues hasta la fecha o seguimos sea, y, verdad, seguimos sí. igual, ¿no? Entonces dice, pues claro. entonces, ¿a qué le hago caso? ¿Cómo, cómo sigo, ¿no? Y eh, maestro, voy a permitir leer eh, la otra pregunta de Álvaro y unos, y unas, unos comentarios aquí, precisamente eh, similar a lo, que, a lo que nos preguntaba hace rato del excedente, ¿no? ¿Qué pasa con claro. la parte financiera por ahí del artículo 127, precisamente en la fracción tercera? Eh, topa también a un mes de salario, a, a la PTU de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, que no podrá exceder de un mes de salario. Nos pregunta Álvaro, pues si sería el mismo tratamiento que los otros, porque están topados, ¿no? Yo, yo termino mi PTU y al... A, al 10% y, y pues resulta que nada va a estar a, permitido hasta, hasta, hasta un mes de un mes de salario. Yo creo que ahí sí, ahí sí tendríamos mucho mayor facilidad u, u oportunidad de hacer las estimaciones a las que se refería hace rato el maestro Luis, ¿no? Porque pues Correcto. ahí sí, ahí sí ya está determinado que es un mes. No sé qué, qué comentario tenga al respecto a eso. Sí, pues, pues comparto, ¿no? Ahí podríamos llegar este. Sí atender el tope que, que marca, pero pues hay más elementos, es más objetivo, yo creo, la, la fracción que, que lo que hemos estado comentando. Entonces, yo, yo comparto la, tu apreciación, Pedro, en torno a, a la pregunta que nos hacen. Tenemos elementos para saber qué es un mes, aun cuando estuviéramos ante un excedente, y hacer más certeros a la hora de hacer nuestras afectaciones contando. Ok, y ya por último, aquí tenemos otro comentario de Leticia Sánchez. El aplicativo del SAT no contempla estos cambios, dice, me imagino que es en la... La declaración, Leticia Sánchez R. Si el procedimiento del cálculo no cambió, ¿por qué se tendría que presentar una complementaria? Dice, eh, aquí, eh, por ejemplo, eh, eh, en, ese, en ese comentario que les, que les hacía referencia hace rato del maestro Martín, eh, yo comentaba que, que no, pero ya después cambié de opinión, porque precisamente en la determinación, en el llenado de, de, de la declaración, pues no hubo cambio, ¿no? Mi PTU va siendo mi PTU, aunque para efectos de distribución esté topada, ¿no? Pero ya nos metemos con la parte financiera, decía él. ¿Y qué pasa con la parte de los estados financieros? Porque recordemos que en las declaraciones de personas morales, pues tenemos una parte de, del llenado del cálculo como tal, y tenemos una segunda parte de estados financieros. Si hay una repercusión en el registro financiero, en el registro contable de esa PTU topada, entonces va a tener repercusiones en los estados financieros. Y al mover mis estados financieros, ahí sí se obligaría a, a presentar, digamos, una complementaria para efectos de presentar los estados financieros acorde a cómo se modificaron, ¿no? Pero todo esto a reserva de, del tratamiento contable que se le esté dando a ese excedente. Como decía yo, por ahí, yo creo que en algún momento, pues, la autoridad se va a tener que, va a tener que, que decir eh, su postura y también, pues, darle unas lecturas ahí a los documentos que nos, que nos compartió aquí el maestro Luis, el maestro Martín, sobre eh, beneficios empleados también, pues, darle una sí, sí, una sí. checada ahí a ver qué, qué podemos hacer en materia financiera, ya que también es de suma importancia, y ya vimos que tendría por ahí una repercusión de tipo fiscal también, ¿No? En materia de declaraciones. Correcto. Entonces, maestro, no sé si algún comentario adicional eh, para poder ir cerrando aquí nuestro programa bastante Bastante nutrido, bastante eh, interesante. Yo creo que el, el auditorio yo, o, o, o, se, o se fue con menos dudas o, o se fue con más dudas, porque, Por porque <risa> van a decir ahí ahora de y ahora, ¿qué hago? ¿Y hora, qué <risa> hago ¿no? pero, Correcto. pero ese es el objetivo: dijera mientras haya más dudas, yo creo que hay más conocimiento, porque si no hay dudas, ¿qué, qué podemos buscar? ¿Qué podemos eh, mejorar? Eh, mejorar ¿no? Entonces, de eso se trata también el, el programa. ¿Qué nos sí, puede sí. compartir, maestro, algunos comentarios finales? Yo, yo creo, como, como bien eh, ya adicionabas tú, pero la, la parte, nos hemos abocado tanto a nivel, eh, digamos, local, nacional, al cumplimiento de la materia legal, laboral, las, las legislaciones locales, en cuanto al cumplimiento del fisco, porque el fisco nos da tanta información que... que si en un momento no estamos actualizados, dicen, oye, ya, ya mi ley ya pasa de susto porque necesito estar con las reglas. Al día de lo que está pasando, entonces, y no son, no son, no es menor labor, ¿no? La, la lectura de la regla miscelánea. Sin embargo, el, la parte financiera, como comenta el maestro Tamayo, que es, es más su, su formación. Pues reviste ya vital importancia, eh, Pedro, a la hora de, de, de tener nuestra información de forma correcta. Ya no es como decir, oye, pues me aboco solamente al cumplimiento fiscal. Sabemos que el cumplimiento fiscal deriva de una información financiera que adecuamos para intereses del fisco. Pero aquí todo tiene un trasfondo. ¿Qué pasa si estas reformas en su inicio laborales, políticas, sociales, ya trascienden a un impacto financiero? Y bueno, habrá entidades que no rinden información financiera, que no presentan dictamen y demás. Dicen, pues no pasa nada, no, no hay una sanción por incumplimiento de normas de información financiera mexicanas. Sin embargo, pues ojalá nos aboquemos más como asesores, como profesionales a cuidar esta parte que es la esencia de la información, la parte, la parte financiera. Y al momento de buscar una asesoría, una aplicación, yo, yo creo que es muy aventurado, yo por ejemplo como contador, Decir, no, mira, esta es la asesoría en torno a esto, porque ya, pero se, se ligan partes, en una solo evento una parte fiscal, corporativa, eh, de normatividad financiera, evaluaciones, ya es algo integral. No podemos dar una asesoría desde nuestra trinchera, porque estamos, estaríamos con ceguera de taller, si ven todas las vorágines de posibilidades que se abren. Simplemente sería mi, mi comentario en torno a esto. Y esperar, no dejan de ser posturas, interpretaciones, nuestra observación de documentos, de, de de reglas, de leyes, comentarios de colegas, que todos suman. No es decir, estoy bien o estoy, estoy mal. no Aquí simplemente son apreciaciones muy respetables, todas las apreciaciones que tienen y válidas. Y, y pues sumar, ir sumando esto y que, que trascienda a la parte de las autoridades para que ya adopten posicionamientos más firmes en torno a esto, Pedro. Sería mi comentario final. Ok, pues perfecto. Muchas gracias, maestro. Pues siempre es... Eh, eh, siempre es bueno tener eh, este tipo de comentarios, este tipo de pláticas aquí en este programa. Eh, les agradezco a todas las personas que se pudieron conectar. Eh, el próximo miércoles, pues los espero igual a las siete y media de la noche en esta plataforma de Noches de Censos y pues ahorita ya en, en media hora, ¿no? En 25 minutos, pues con, con los maestros de Rompiendo Paradigmas, un programa Exacto. también bastante, bastante interesante, bastante importante, y pues ahí van a estar platicando con, con una invitada eh, especial el día de hoy para, para poder seguir hablando de este tipo de temas, a, a nombre del maestro Antonio Arana también, al maestro Martín Rojas Tamayo, que al rato lo vemos ya en línea, el maestro Pepe Soto, maestro Enrique Corona y el maestro Efraín Salvador, pues van a estar en Rompiendo Paradigmas a las nueve, los esperamos. Y pues por mi parte ha sido todo, el agradecimiento para nuestro invitado, para la capacitadora Census, y pues nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿vale? Hasta la próxima. Muchísimas gracias maestro Pedro Ramírez, muchísimas gracias maestro Luis Méndez, ¿qué tal? Eh, mi voz Antonio Aranda, muchas gracias por estar en esta noche con nosotros, muchas gracias por acompañarnos a todas estas personas que estuvieron conectadas y como bien lo refirió el maestro, bueno eh, a las nueve de, la de la noche tendremos el tema de un contador puede ser director comercial y bueno pues eh, los panelistas Martín Rojas Tamayo que ya lo conocen, eh, Pepe Soto, pero también una invitada especial, la contadora Cristina Hernández, que nos estará hablando sobre este tema. Un contador puede ser director comercial. Acompáñenos a las nueve de la noche. Muchísimas gracias, maestro Luis. Vuelvo a referir. Muchísimas gracias, maestro Pedro. Y bueno, a todas las personas que subieron en Facebook, muchas gracias por estarnos escuchando o viendo desde sus diferentes dispositivos. Tengan excelente noche y los esperamos a las nueve en treinta prácticamente minutos. Hasta luego.